El camino de Los cálculos son ciertos. El día del solsticio de verano Thank <laughs> you. la carta. Señor embajador, atienda que la lean, eh. Omar, jamás tengas prisa. Gracias.